Bueno amigos, tenemos noticias frescas ¿Cómo están? Buen día para todos Second video del día Hoy no se pueden quejar, tienen dos videitos Hace un ratito estuve subiendo Uno con unas replays ahí para que vean Con unas buenas partidas de la cuenta de Sheriff Que tuvimos bastante daño promedio por partido Unos 3200 más o menos 3300 o un poquito más creo también Pero bueno, hoy lo que nos trae En este video en particular es que Se aproxima aquí como puso el señor Adam Antium eh, Que es el nuevo... El nuevo coordinador de los CC de aquí de Latinoamérica. Eh, Adam puso aquí. Se aproxima su Super es un nuevo tanque pesado de nivel 7. El BZ44-1. Este vehículo blindado tiene una particularidad única. Y es que se trata ni más ni menos del primer pesado en la rama checa. Bien, bien, bien. Vamos a ver sus características ahora. Eh, ¿Qué nos dice esta imagen? Bueno, en principio que es. Un bonito vehículo, me gusta bastante, bastante alemán, podríamos decirlo eh, ¿Este no es el que estaba el otro día en el video de Hitomi? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí Porque se acuerdan que habíamos pensado eh, que tenía lo que era el chasis bastante alemán, por decirlo así Una torreta redondeada y que sí es este, estoy casi seguro Me juego las nalgas a que es este eh, está pegando unos 320 de daño promedio este BZ44-1 Recuerden que es tier 7 pesado, chicos lo bajo Primero en su, en su en su calidad de pesado, chicos lo Bueno, damage 320 estaría pegando, penetra unos 206 con munición AP Tiene munición APCR como, como premium, por decirlo así Y estaría penetrando unos 242 que está muy bien para tier 7 está muy bien 242 ten en cuenta que algunos eh, medianos de tier 8 penetran eso incluso algunos medianos está bien que son medianos pero son de tier 8 penetran menos caso por ejemplo panther 8,8 penetra unos 237 y este que es tier 7 va a penetrar 242 bien después tenemos una munición explosiva la cual penetra unos 53 milímetros de espesor. Y estaría pegando unos 420 de daño promedio por disparo. Está recargando en unos 12,1 segundos. Oh, ¡Qué dolor, bro! ¿12 segundos para pegar 320? Mm. A ver, yo entiendo que habría que equilibrarlo por el hecho de que penetra muy bien con la munición APCR. Con munición estándar está bien. Tampoco está mal este tier 7 eh, y muchos de los vehículos de Tier 7 Ni siquiera llegan a tener este, este Espesor en los En los frontales de los chasis Mucho menos en los laterales Tiene eh, como decíamos una recarga de 12,1 Me parece excesivamente larga Después tenemos un cierre de retícula O un velocidad de apuntamiento De 2,3 segundos Una dispersión de 0,44 Este vehículo más que alemán es un símil ruso podríamos decirlo así ¿no? 0,44 muy, muy, muy um, impreciso, ¿bien? Eh, es casi prácticamente un cañón DERP. No sé por qué tan tanta dispersión. Me parece un poco exagerada, me parece un poco elevada, la verdad. La depresión de cañón es de 8, o sea, menos 8, en desenfilada, con 15 de elevación. Eh, la capacidad de, de la munición es de 40 proyectiles. Y que podemos decir de lo que tiene que ver con la movilidad. Bueno, que se va a mover alrededor o en torno de unos 30 kilómetros por hora, bien, en, eh, hacia adelante, podríamos decirlo, y marcha atrás unos 14 kilómetros por hora. Eh, lo que es de potencia específica De motor 680, eh, y va a tener unos 14.2 de potencia específica, bien, o sea, eh, peso, la relación peso por eh, potencia, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto es la velocidad, está bien, no nos interesa tanto, lo que tiene que ver con puntos de vida, eso sí. Puntos de vida, 1400 puntos de vida, 1400 no está mal, eh, la verdad que no está para nada mal, eh, pensar que un pesado de tier 8 tiene unos 1500 y moneditas, 1550, 1600, 1650, más o menos por ahí rondan, así que que tenga 1400 y sea un tier 7 me parece que está, está bastante bien. Después lo que tiene que ver con el blindaje 110 de blindaje frontal, fíjense que está inclinado, esto tranquilamente se puede llegar a deducir en unos 160 más o menos, 170 tal vez, eh, y con mayor grado de inclinación más aún todavía. 110 no es para nada malo, chicos, recuerden que eh, si lo, en la posición de diamante está, se puede llegar a, a elevar casi al, al doble esto, ¿bien? De, de, de blindaje. Eh... 80 de lateral de chasis 60 milímetros en la parte trasera 200 en el frontal de la torreta Lo cual es, eh, prácticamente Le va a entrar todo en la torreta Porque cualquiera tiene más de 200 y es bastante Plana, bien, eh, el frontal es bastante Plano, así que tengan en cuenta Que acá en, en la parte Frontal le va a entrar prácticamente Todo, bien, no deja de ser bastante Sí, pero vas a ver, tienes 7, 8 y 9, así que Seguramente vas a sufrir bastante Cuando asomes esa torretilla Después, eh, 80 de blindaje lateral, 80 de blindaje trasero de la torreta. Después tenemos una, un rango de visión de 370 metros, los que no están nada mal para hacer un pesado y para hacer tier 7. La verdad es que no está, no está mal. Y tenemos un alcance de señal típico de, de, de, de, de alemana o demás, porque es muy, muy buena, 710 metros. De alcance de señal de la radio Tiene tripulantes 1, 2, 3, 4, 5 Comandante, artillero, conductor, operador de radio y cargador Bien, después que podemos decir que, A ver qué nos dice aquí la página de Wargame En el foro oficial, recuerden que estamos aquí en el foro Bien, eh, en el foro en la parte de Supertest BZ44-1 a, a diferencia de muchos de sus pares, este vehículo no posee un autocargador. En cambio, saca a relucir un cañón de 105 con de precisión, un cierre de retícula de 2.3 y una recarga de 12.1 segundos. Su munición AP será capaz de penetrar 206 milímetros, que su munición APCR podrá atravesar 242 milímetros de blindaje. Ambas por un valor total de 320 puntos de vida. En su blindaje frontal la torreta presume 200 milímetros de blindaje que complementan en su estilo de juego a los 1400 puntos de vida Pero esto no es todo, porque su motor posee una potencia específica de 14.2, lo cual no está nada mal chicos Está bastante bien, me olvidé voy a decirlo, pero la potencia específica de un, de un pesado ronda entre los 9 y los 12, más o menos Bien. Puede ser que alguno tenga 12.5, otros 13, pero 14 ya está empezando a rozar el, la potencia específica de los vehículos medianos, bien. obviamente los medianos arrancan en más o menos eh, 14 para arriba, pero 14.2 para un pesado no está mal, entonces va a alcanzar una velocidad máxima de 30 km por hora, esta bestia europea no es solo un vehículo bien blindado, sino que gracias a su blindaje es capaz de aguantar posiciones y rápidamente pasar a la ofensiva, liderando ataques donde otros tanques se quiebran, eso es todo por hoy, nos veremos en el campo de batalla. Así que bueno amiguitos, hasta aquí la noticia que nos ofrece el señor Adam Aquí en el foro oficial de Wargaming Así que les voy a estar dejando seguramente el link en la descripción Para que pasen a verlos ustedes mismos si es que así lo desean Les mando un beso, los quiero mucho, gracias por todo Segundo video del día, dejen ese like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau chau